Hola muy buenas a todos. Hoy estamos en un nuevo vídeo y bueno mirad qué sitio más chulo de grafitis hemos venido. La verdad es que está bastante bien y os lo voy a enseñar un poquito para que veáis lo bueno de esto es que como está cubierto y tal pues puedes hacer grafitis sin ningún problema. Mira qué plantillas más chulas. La verdad es que bueno puedes venir aquí a practicar y, y no te va a molestar nadie. Puedes hacerlo sin ningún problema. La verdad es que los grafitis están bastante bastante currados, excepto bueno alguna tontería que hay por ahí, pero la verdad es que como tienes todo el tiempo del mundo, pues están bastante currados y te sirve pues para practicar los diferentes estilos. Eh, la verdad es que usan colores que están muy muy bien y estos grafitis pues no los sueles no los sueles ver en otros sitios porque porque no te da tiempo a hacerlos. Este de Near es bastante típico de por aquí de Ávila y de, de los alrededores, porque es de, de la zona. Ahí tenemos a Carton. Y están bastante guays. Por lo que veo, pues aquí hay otro... bueno... Number One. De Number One y... y, y. Y bueno, digamos que estos son unos chales abandonados que hay por cerca de donde vivo y, y esto digamos que sería el garaje Así que, pues está bastante bien Y es bastante aprovechable Tienes ahí luz, así que puedes pintar perfectamente de aquí sin que te vean de ningún sitio Que otro de Near. Y este también que tiene bastante... tiene bastante estilo la verdad, este se lo han currado ahí a tope la verdad es que para hacer un graffiti de este tipo tienes que estar bastante tiempo hay otro de Near, la verdad es que Near está por todos los lados aunque yo creo que este es el que más me gusta por es tipo así espacial, ahí tiene al astronauta y tal y este también está bastante guay excepto por el pene que le han dibujado pero es así abstracto y no está, no está tampoco mal, la verdad y nada, pues ese sería la Galería de Arte Urbana La verdad es que el sitio está para hacerte, no sé, pues... Podrías hacer un videoclip de rap o algo de esto Y la verdad es que el sitio es estupendo En algún momento vendré aquí y me grabaré un videoclip Pero espera que la cosa no, no ha terminado Me informan que hay más grafitis Vale Bueno, este está ya un poquito machacado por encima, o bueno, en realidad no, es que le han querido dar ahí algunos toquecillos tenemos aquí este que es bastante colorido y hombre, la verdad es que, que no está nada mal este es bueno, así medio realista y tal <ríe> un poco abstracto como si fuera, yo que sé Near que parece que, que lo ha hecho su sitio Near porque <ríe> está por todos los lados este ni idea que pone Pero bueno, ahí pone Number Juan Que también lo hemos visto antes Y hombre, este está bastante chulo También es del mismo estilo que hemos visto antes Uno de los últimos Ese que está por ahí Pues este es bastante parecido a este La verdad es que han metido aquí un muñequito Y, y está, está muy bien pero son, son bastante trabajados, la verdad y y, y... tenemos más grafitis pero este la verdad que es bastante bastante realista y vamos yo creo que este es uno de los de los que más realistas son de, de aquí porque la mayoría de cosas que hay en este garaje son tipo pues eso, letras letras pero... Pero aquí se lo han, se lo han currado. Se lo han currado y además es que, que es cuadrado, ¿sabes? Que no es en plan, venga, me vengo aquí y hago una cosa fea, no, no. Este sitio parece que lo están usando para, para mejorar su técnica. Aparte de la cantidad de penes que hay dibujados, que eso, pues, bueno, no hay más remedio de que como vienen aquí algún chaval que otro, pues te dibujan tonterías pero así los que son un poco más profesionales aquí de la zona, pues se lo ocurran se lo ocurran y, y hacen cosas chulas y vamos, a mí no me importa que que hagan este tipo de cosas, si son sitios así abandonados y que y que no molestan a nadie y además hacen cosas que, es, que son bonitas, pues pues no hay ningún problema mira, este también está bastante guay es un poco... Tipo la camiseta que se hace hoy hoy en día De figuras geométricas Este tampoco está, está mal, es bastante realista También de, del otro artista que hemos visto de blanco y negro Que parece que pone, es que joder, no sé qué pone ¿Pone fili o Fully? La verdad es que no conozco a ese artista Esto también está, está chulo Este está muy guay Y, ah, mira, mira, mira Qué patito también de la verdad es que no conozco a este artista, pero tiene, tiene obras bastante chulas. Mira. <ríe> El patito. Buah. Qué pasado. Esto vaya a Dios. Este también es de fully. Ojo, oh, es que no sé qué. No sé qué pone. ¿Fully o fully? No, ni idea. Pero son obras bastante buenas. ¿Qué os parece? Podría ser una buena galería de arte, digo que, no sé, a ver, yo me imagino aquí eh, Pues... Como hacer una especie de quedada de grafiteros, poner música, dj's y pintar todas estas paredes Porque la verdad es que hay muchas y puede estar bastante bien, así un fin de semana y tal pues, Aunque te llueva, te da igual porque estás a cubierto Y yo creo que se gozaría bastante Así que nada, estos han sido todos los grafitis, espero que os hayan gustado. La verdad es que a mí me han molado mucho, están muy muy currados y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.